En el vídeo anterior hablamos de la norma ISO 690, que da una serie de pautas y definiciones, pero no reglas de obligado cumplimiento. Diferentes instituciones han creado estilos basándose, más o menos, en esas pautas. Una de ellas es la American Psychological Association, la creadora del estilo APA, el más utilizado en el campo de las ciencias sociales. El origen del estilo APA se remonta al año 1929. En la actualidad, el manual de publicación de la APA ya va por la séptima edición. El estilo APA no es solo el más empleado en las ciencias sociales, también es el más recomendado para trabajos de fin de estudios en la mayoría de las universidades españolas y además está presente en casi todos los gestores bibliográficos. En el estilo APA se utiliza el método Harvard para citar en el texto. Hay diferentes modos de hacerlo en función del número de autores y de si estos son personas físicas o entidades. En este estilo, las notas al pie solo tienen valor aclaratorio o informativo, pero no se realizarán citas de ese modo. Los principios básicos a la hora de utilizar el estilo APA son los mismos que señalamos al hablar de la norma ISO 690. Que las referencias sean fáciles de localizar y que se mantenga una coherencia y uniformidad a la hora de separar tipográficamente cada elemento de la referencia bibliográfica. Veamos para finalizar algunos ejemplos de referencias bibliográficas en estilo APA. Libro. Artículo de revista. Capítulo de libro. Artículo de revista electrónica. Mensaje en blog. Tweet. Encontrarás una información más completa sobre este estilo en nuestra guía temática sobre citas bibliográficas.